Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estoy aquí arrancando el jueguito, que llevaba un, unos cuantos días, la verdad, bastantes días sin, sin jugarlo. Como ya sabéis, voy grabando siempre que puedo varios capítulos. Y... y nada, eh, parece que vamos en la parte 6 de este modo Premium 8, que eso sí que me acordaba. Y... Y vamos a ver cuántas curaciones puedo comprar. No puedo comprar ninguna. Debí de comprarlas en el último vídeo. Vamos a ver si tengo los. Mira, los puntos de habilidad no los usé. Igual es interesante usarlos ahora mismo. Mm, mm, mm, mirada cero. Y esto, ¿por qué no? Porque necesito cuatro. Creo que voy a meterle. Creo que vamos a meterle vivita a todos. Eh, fuera. Hacemos así. Mira, este ya tiene uno de vida dado. Y este tiene dos también. Le había dado uno por dar para meterle otra cosa. Mm. Dos impactos con arma. Cuatro. Buah, no tengo cuatro, así que... Esto me interesa. Esto... Hombre, lo podría recuperar y darle un poquito más, la verdad. Lo recuperamos y vamos a darle esto. Creo que nunca lo he hecho. Y este no tiene vida, así que vamos a darle... Sí, vamos a darle dos de salud, que no nos va a venir nada vale. Vale, Sparks, tengo hueco ya para este... Y vamos a poner este. Aquí y listo. Vale, vamos a la parte fácil, porque lo único que nos queda yo creo que es simplemente conseguir los aspectos de arma de todos los niveles. Así que vamos para allá. Creo que Goombas blindados, derrotar a Goombas. Tengo que derrotar a 8. Yo creo que puedo ir por el centro perfectamente. Consigo un SPAR, consigo un este dorado y yo creo que puede ser lo más guay, quizá los puntos de habilidad de la izquierda también pero yo creo que vamos a ir por el centro, venga vamos a tratar de matar a los Goombas y listo, yo creo que puede, puede irnos bastante bien la verdad, yo creo que sí vamos a ver vamos a ver, uh, empieza el Celtiña en, en un ratín vale Vamos allá. Primer Goomba. Aquí, fuera. Y, y, y. Estos son de los que cuando le atacas vienen ¿no? Vale. Interesting. Vamos a tratar de tirar todos por aquí o qué? Salto de equipo. Caigo aquí. Acelerón. Recogemos y lo tiramos. Vale, si vengo por aquí, ¿qué me encuentro? Me encuentro con que puedo hacer esto y tirar alguno fuera. Y con este podría matar tres cae fuera, no cae fuera por un pelo de culo vale, vamos a hacer esto con este ¿qué? con este puedo coger algún no, no puedo coger a ningún bumba. vale si salto aquí me quedo aquí no me voy a arriesgar y... no llego al Goomba. Vale, vamos a matar a este. Y... es que se van a activar los otros, así que... Me va a fastidiar... Este, una vez llega, qué movimiento tiene. Tiene habilidad para bajar. Tiene esto. Pues me tengo que poner bien lejitos. Porque si no, me va, me va a pegar. Vamos a activarnos esperar. Esperar, porque creo que podemos hacer... Uf, Upenita. Podemos activar esto... Activamos esto, les damos ahí unos golpecillos. Y con este aquí bien lejitos. Reflejo. A ver, los gumpas me van a golpear todos, pero bueno. Este... No le mato, qué pena. ¿A cuántos se ha quedado? A 40, tío, qué rabia Y este vamos a activarnos No me va a interesar, pero bueno Cosas que pasan Ahora sí que sí Nos vamos ¿No me llega a golpear? Ah, ya decía yo, me lo mata No sirve de nada Vale, se nos acerca aquí el Goomba. No me mates a Luis. a Mario. Y me lo tenía que haber matado, tío. ¿Me matas a.? No, no me mata Ravid Mario, tío. ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, La que se me pudo haber liado. Pago en la marsala. Voy a saltar con este. Voy a matar a este. Le matamos. Me voy a quedar tal que aquí. Y con este... Me sirve de algo. Me quedo aquí. Y ya está. Es que podría... Es que este de aquí me va a molestar bastante. La verdad. Voy a subir... Este creo que va a ser el último. Este Goomba. Me subo por aquí. Me tengo que subir por ahí. De alguna manera... Y evitar a ese grandullón de alguna manera o algo. Son demasiados grandullones, eh. Demasiados grandullones, la verdad. Mata a mamá a Rabbid. Me lo no, mata. Vale. Activamos esto. Le revivimos con un 50%. ¿eh? Que no es poco. Acelerón doble y este. Le recogemos y tiramos. Entonces... Con Mario. Me va a decir que no puedo darle acelerón. Pero... Nos venimos por aquí. Aquí sí. me vengo por aquí y nos quedan esos dos de ahí abajo, me tengo que proteger aquí y con el rabbit con el rabbit me voy a quedar vendidísimo bueno, si me lo vuelvo a matar, no pasa nada tengo, bueno no, son cuatro turnos que no me interesa que se muevan antes los gigantones y darle, creo que con Mario vamos a curarnos y listo, vamos a pasar el turno hombre, con contragolpe igual puede haber hecho algo 5 de vida, chaval le hace crítico también a su compi no me lo puedo creer Ay, no me da Bueno, como les haga Aquí, con cuidadito Acelerón doble Recogemos Tiramos ahí Recogemos Tiramos ahí Y se acabó Me ha sobrevivido solo Mario He gastado una curación ahí un poquito tal Pero bueno Hemos pasado la fase, nada mal, al final pudo haber sido peor, la verdad. Cogemos estas de aquí, cogemos esto de aquí, que por una vez lo han hecho rápido, no se queda 5 horas ahí metido. Me voy a subir por este túnelcito. Mucha moneda por aquí, no me voy a entretener, vamos a coger solo estos... Ey. Mucho por aquí, mucho por acá, cogemos estas 5 y bueno, 193, unas 140 moneditas, vale, está bien, está bien. Conseguimos un nuevo Spark, puntos de habilidad, vale, vale, bastante, bastante bien, oye, no me puedo quejar, ¿aquí qué? Pues aquí yo creo que vamos a ir por la parte de la izquierda. La verdad, porque tenemos tres potingas de esos que suben Spark, quieras que no, y los mismos puntos de habilidad son ojos de oscuridad, pero bueno. Pues nada, chavales, creo que el vídeo lo voy a ir dejando por aquí. Voy a grabar enseguida el siguiente. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Eh, que se me cuela, que se me cuela. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos.